No lo que sea, díganle a usted ustedes lo que quieran, eh. ¿Qué es lo que tú quieras, que Estoy que la... Cuando te vayas. Mira que me voy. Vamos. Ey, ey, Coco, espérate. Coco, Coco. Coco. Coco. Coco. Tú sabes que él está malo y un No, no, tranquilo, tranquilo. no, no, tranquilo, tranquilo. no, no, tranquilo, tranquilo. no, te bañas,